Te pasas de verga <risa> Decidí desde pobre Que yo nunca sería ni ah. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasas de verga